¿Sabías que hay un juego que mezcla Minecraft y Call Duty? Si este es cubón un juego FPS a primera persona muy divertido, en donde sus mapas son muy parecidos al mundo de Minecraft, puedes jugar con tus amigos y divertirse mucho. Además te da la opción de cambiar de arma cuando te den de baja. sus efectos animados pero realistas, muestran que al disparar el arma se calienta y bota un poco de humo. Sus granadas de humo son satisfactorias, si perdimos por manco, pero quería mostrarles un poco del juego. Al finalizar te dan experiencia y alimentos, como granadas y un poco de dinero. El juego es divertido y tiene varios modos de juego, los invito a probarlo. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de mis vídeos y comentar si te gustó el vídeo.